seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, tanto algunas declaraciones, vamos a escucharlo. Mirá, mirá, mirá. No. Sí, ¿Cómo, sí, ¿Cómo se soluciona esta situación? Es increpado Berni por algunos choferes, está viniendo prácticamente solo, ahí se acopla con él el ministro de transporte, eh, se generan forcejeos, le, está, le están agrediendo están al ministro, de transporte. Está agrediendo el ministro, le están agrediendo al ministro, de transporte vino corridas, le están golpeando, y también le están a Sergio tiraron, Berni le están tirando botellas lo están agarrando entre todos los choferes. Le tiran con botellas, le tiran con piedras. Lo quieren lo quieren agredir al ministro Berni. Nunca es, se, se vio una escena una así con Berni, ¿eh? Hay, hay efectivos también policiales. También está un ofre eh? en el medio de la Pero también hay un policía con la hay cabeza cortada, esa. ¿eh? Está herido en la frente. Hay un policía que recién Policías de la ciudad que lo están cubriendo. Ahí lo lo están agarrando entre todos, lo no, están agarrando no, entre todos. No, pero es una locura choferes, esto. Lo están golpeando. Pero es una locura, ¿eh? Es una eh. locura lo que está sucediendo ahora. El ministro agredido en la subida a chulo de la General Paz. Hay maderas que le están tirando, maderas con clavos. Están pidiendo a otros que, que paren con esta agresión. La verdad, de no creer una locura lo que se vive acá, en este corte, en esta protesta de los choferes de la línea 620... Hay algunos choferes que están intentando parar esto. Eso te iba a decir, grupo, Rafa. Sergio Berni está con el, el ojo para, totalmente cerrado, Rafa. Sí, eh, tienen sangre, está con, está con la nariz, con la trompa, con sangre. El lado derecho de la nariz. Ahí le pusieron una trompada. Es una locura. Es se lo ve muy también, mal al ministro de Seguridad. Honestamente, se lo ve muy mal. Lo, ve muy mal ¿eh? lo golpearon con maderas, con piedras, con botellas. Le pegaron trompadas. Está sangrando, Berni. Se lo ve muy mal, Rafa. Mal. Se lo ve muy mal. Se lo siguen agrediendo. Hay gente que se mete para agredirlo a Bernie.